bueno hola a todos gracias por ver este material en este caso vamos a empezar con una serie de videos un poquito más didácticos que traen algunos ejemplos y algunas eh, gráficas como para darnos a entender un poco mejor el título de esta cápsula que en realidad va a ser una serie de cápsulas es la razón de la tecnología y me parece muy apropiado eh, poner como un subtítulo una frase pregunta, ¿no? el RP es necesario, pero ¿será suficiente? ¿Sí? entonces vamos avanzando un poquito hacia lo que significa esto de la tecnología para las empresas, en este caso los sistemas ERP ¿sí? y bueno, nosotros siempre intentamos hacer todas nuestras implementaciones con un sentido, entonces para darle sentido a todas las implementaciones, lo que nosotros siempre buscamos es trasladar ese sentido que el cliente entienda por qué es importante eh, implementar un RP, pero no solamente implementarlo sino implementarlo de la manera correcta ¿sí? cuál es la manera correcta una manera en la que la implementación agregue valor en la empresa entonces la tecnología puede agregar valor si y solo si elimina o disminuye una limitación ¿sí? vamos a entender un poco ¿Cuáles son estos conceptos? Una limitación es algo que nos impide llegar al objetivo o que nos limita en la velocidad de llegada hacia ese objetivo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, todas las empresas tienen el mismo objetivo. Ganar cada vez más dinero ahora y en el futuro. ¿Sí? Pero vamos a aclarar un poquito mejor qué es esto de ganar cada vez más dinero. Ganar cada vez más dinero significa incrementar la utilidad neta de la compañía mientras aumenta el retorno de inversión y el flujo de efectivo. Entonces es importante saber que todas las empresas que hoy deciden implementar una, una tecnología mucho antes de que la tecnología existiera o estuviera implementada en la empresa tuvieron que desarrollar en su momento comportamientos, formas de operación, reglas, métricas, indicadores que se establecieron para resolver las limitaciones que existían en ese momento. Entonces, ¿cuál es el beneficio real que nos puede traer una tecnología si no hacemos una revisión de las reglas sobre las cuales opera nuestra organización? Bueno, pues la respuesta es bastante obvia. El resultado real sería nulo o muy bajo. ¿Cuál sería el proceso correcto para buscar esas nuevas reglas? Bueno primero nos tenemos que cuestionar o preguntar cuál es el poder de la tecnología en segundo lugar qué limitación disminuye esa tecnología y en tercer lugar cuáles son las reglas que ayudaron a cambiar o a resolver esa limitación cuando hablo de esa limitación hablo de la limitación que teníamos hasta este entonces y que la tecnología supuestamente nos ayuda a resolver o a disminuir esa limitación y como última pregunta para sacarle el mejor provecho posible nos tendríamos que cuestionar cuáles son las reglas que deberíamos usar hoy para sacarle el máximo provecho a esa, eh, al poder de esa tecnología vamos a hablar de un ejemplo claro que lo tenemos en todas las herramientas ERP que tienen un planificador ¿sí? en la, la funcionalidad de máximos y mínimos ¿sí? la funcionalidad de máximos y mínimos fue creada hace algunos años cuando en el mercado las empresas trabajaban bajo la forma push ¿esto qué significa? push era que las empresas primero producen y eso que producen lo mandan al mercado esa era la forma tradicional de operación de todas las empresas que buscaban resolver mediante una tecnología que automatizara este proceso el optim la optimización de sus ventas ¿sí? pero creo que todos lo sabemos, el mercado ya cambió entonces, ¿cuál es el verdadero valor de esta funcionalidad? Si nos quedamos en el, atascados en, en lo que sucedía hace 40 años, pues claramente ninguna, ¿verdad? Entonces, para encontrar los mejores criterios de decisión, debemos ser más analíticos antes de tomar cualquier decisión. Como ejemplo número 2, vamos a hablar del MRP. El MRP es una herramienta que como lo vemos acá en una planta de producción que produce solamente dos productos y que tiene semi elaborados en diferentes niveles y que pasan por diferentes centros de trabajo, el MRP nos vino a facilitar el trabajo de que anteriormente todo esto se hacía de manera mucho más manual, por ende llevaba mucho más tiempo. ¿sí? Entonces el MRP hoy día nos, nos da la capacidad de que en unos pocos minutos o a veces horas, Podemos tener toda esta serie de cálculos hechos de manera muy rápida, sorprendentemente rápida de hecho, como para que esto suceda de manera mucho más expedita. Entonces, anteriormente las personas que se encargaban de hacer estos cálculos tardaban, dependiendo la cantidad de personas y la cantidad de cálculos que tuvieran que hacer, entre dos y cuatro días en hacer todos estos cálculos. Entonces tenía mucho sentido que un indicador fuera unidades producidas a la semana. ¿Sí? Entonces este indicador de alguna manera determinaba qué tan cerca o qué tan correcta fue nuestra producción de acuerdo a nuestra planificación. El poder del MRP es hacer estos cálculos de manera sorprendentemente rápida. Hoy día todos los MRPs del mercado lo hacen en unos pocos minutos o incluso horas, sin embargo hay muchas empresas que siguen haciendo sus compras o planificación de producción una sola vez a la semana. Entonces en términos de rentabilidad Qué ganó esta empresa al contratar o al contar con un MRP? En realidad muchos me van a decir bueno ahora antes lo hacían cuatro personas y ahora lo hace un software. Sí, estoy de acuerdo, pero acuérdense que el objetivo de las empresas no es ahorrar dinero, sino que es ganar dinero. Tenemos que traer dinero fresco del mercado hacia la empresa. No podemos pensar que por ahorrar estamos creciendo. La mayoría de las empresas int intentan bajo sus creencias, implementar tecnología para resolver problemas. La situación que yo veo muy frecuentemente es que el problema es que nadie se pregunta cuáles son esos problemas. Entonces, eh, trabalenguas al final, hasta aquí los dejo con esta parte de esta cápsula, los dejo con esta inquietud al aire, como para que ustedes mismos se ayuden en el proceso de hacer implementaciones con un impacto de valor hacia la empresa.